Hola, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les explicaré qué me pasó en Netflix. Como todos dicen que es una empresa comercial estadounidense de entretenimiento que proporciona varias, varios videos. Lo encontré en donde estaba buscando en Comedias, justo por aquí. pero de pronto desapareció Que cuando lo empecé a ver relataba cosas extrañas y como se ve tiene un nombre súper extraño tiene justamente unos episodios que cada episodio tiene 11 minutos lo más extraño es que no tenía portada solo decía netflix que era algo que iban a sacar mucho después, pero no. Esto es desde el 2012 y dice que aquí tiene una primera temporada. Y aquí en donde dice An Example of Show. es lo mismo, o sea, no, no, no dice otra cosa. Lo dice seis veces. Como las veces que hay de episodios. Lo más extraño es que aquí en Cast, actress Actor. Solo dice... Crater, o sea, creator, crater, dirección, test. Lo más extraño de, este, de estos episodios es que cada episodio contiene lo mismo. Lo más extraño es que aquí anda hablando de Pompeya, o sea, de un volcán que hizo erupción y mató a muchas, muchas, muchas personas y destruyó parte de, ese, de esa ciudad. Aquí se los voy a dejar. Planáis ...con vuestros mejores vestidos, y ahora elegís este día como de fiesta. Y ahora sembráis de flores el paso del que viene el triunfo sobre el sangre de Pompeyo. Idos, corred a vuestras casas, doblad vuestros rodillas, y suplicad a los dioses que suspenden el castigo que forzamente ha de acarrear esta ingratitud. ¿Recocíjaros de qué? ¿Qué conquista trae a la patria? ¿Qué tributarios le acompañan a Roma adornado con los lazos, de su cauterío las ruedas de su carroza? Estúpidos pedazos de pedernal, peores que cosas insensibles, oh corazones engallecidos, ingratos hijos de Roma. ¿No conocisteis a Pompeyo? ¿Cuántas y cuántas veces habéis escalado muros y almenas, torres y ventanas? Sí y hasta la punta de chimeneas con vuestros niños en brazos, y habéis esperado ahí todo el largo día, en paciente expectación, para ver desfilar al gran Pompeo por las calles de Roma, y apenas veáis aparecer su carro, no prorrumpias en una exclamación tan estruendosa que temblaba el tíber bajo sus bordes al escuchar el eco de vuestro clamoreo en sus cónvacas marginas, y ahora os enclanáis con vuestros mejores vestidos, y ahora elegís este día como de fiesta, y ahora sembráis de flores el paso del que viene el triunfo sobre el sangre de Pompeo, tiros corred a vuestras casas. Como escucharon varias veces, dice que regocijaos y todo lo demás que vayan a sus casas y no sé qué tanto tanta cosa diga. Pero lo extraño es que. ¿Por qué está hablando mucho de eso? O sea, no, no entiendo. Habla mucho de Pompeye o Pompeya o no sé qué tanto. Pero lo más extraño es que en esta parte dice cosas extrañas. O, o ese que dice tipo creador que te está mirando fijamente. Y escuchamos lo que va a decir. What conquests brings he home? What tributaries follow him to Rome to grace the captain bonds his chariot wheels? plots, you stones, worse than senseless things. Oh, you hard hearts, you cruel men of Rome, you're not Pompey. Many a times and oft have you climbed To walls and battlements, to towers and windows, yea, To chimney-tops, your infants in your arms, And there have sat the livelong day with patient expectation To see great Pompey pass the streets of Rome. And when you saw his cherry bun appear, Have you not made a universal shout, That all of Tiber trembled beneath her banks, To hear the replications of your sounds made in her concave shores? And do you now put on your best attire, And do you now call out the holiday, And do you now strew flowers in his way that comes in triumph over Pompey's blood? Be gone! Run to your houses! Fall upon your knees! Pray to the gods to intermit this plague that needs must life on this ingratitude! Lo más extraño es que, ¿por qué ya después de terminar eso de.? No sé qué tanto esté diciendo, pero después empieza a hacer ruiditos extraños, o sea, como. Es como algo extraño. Y también en cada. En cada idioma, como ven aquí, está en inglés, francés y español. En español, ahorita escucharon cómo se escuchaba. En inglés. Ahorita escuchó, escucharon cómo se escuchó el hombre, el hombre. Y en francés, pues todavía no lo he probado, pero diría lo mismo. O sea, ¿por qué tanto dice eso de Pompeya y de todo eso? O sea, ¿qué tiene que ver? Oh, unas imágenes súper extrañas, como esta y también esta. Yo me pregunto, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, no, no... ¿Qué es esto? Es como si... Vieras una televisión que ya no tuviera... Señal Esto es lo que me llamó mucho la atención Estos cuadritos... Bueno, cuadritos con círculos ¿Qué, qué es? ¿Es un mapa o algo? Yo lo he visto como en una película Ahí como en Gravity Falls o algo Pero... se veía En medio aquí un cuadrado Un triangulito más aparte esos círculos que tiene que ver. Y aparte también están estas imágenes que están súper extrañas. Bueno, pues espero que les haya gustado y aquí en la descripción les voy a dejar en donde cómo encontrar estos videos de este supuesto creador. Espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima. Dejen su like si les gustó y adiós.